de hoy, martes, 11 de junio del 2019. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes porque siempre están con nosotros y nos permiten compartir todo el contenido de de mañana. Hoy les tendremos el traslado de David Ortiz a Boston y también en el Café Caliente, la entrevista central, estaremos hablando con Raúl Monegro,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 debido a que la vaguada que estaba interactuando en nuestra geografía nacional se ha alejado y hoy se encuentra sobre la porción de Haití. No obstante, los vientos siguen arrastrando alguna humedad, algunos remanentes que pueden ocasionar eh, aguaceros débiles a moderados en algunas partes del país, como la cordillera central, parte del Valle del Cibao y el noreste. Estas condiciones van a prevalecer así y ya para mañana habrá menos posibilidades de lluvia con menos humedad. La temperatura se mantendrá caluroso. Se mantendrá caluroso todo el día de hoy por lo que se recomienda ingerir suficiente líquidos y mantenerse resguardado de los rayos del sol, especialmente de 11 de la mañana a 4 de la tarde. La Oficina Nacional de Meteorología descarta las alertas que habían para algunas provincias. Se descartan las alertas ya que disminuyen las posibilidades de lluvia. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Bien, producción tiene preparado para la parte inicial el traslado de David Ortiz a Boston. Ustedes saben que a raíz del lamentable incidente en que fue eh, afectada la vida de david ortiz este fue trasladado por un ciudadano al hospital al centro clínico abel gonzález donde se le practicó cirugías y decía ese parte médico que le afectó eh, el hígado y el intestino grueso y el intestino delgado que tuvieron que hacer algunas incisiones no obstante a las buenas atenciones, el equipo de Boston y la familia de David Ortiz decidieron trasladarlo a Boston. Y el ex pelotero David Ortiz llegó anoche a la ciudad de Boston, ahí ustedes pueden estar mirando, de Estados Unidos, donde fue recibido por un gran equipo médico y un fuerte dispositivo de seguridad. Ortiz llegó en un avión de ambulancia, y aterrizó poco menos de las 11 de la noche en el aeropuerto internacional de Logan, de Boston. De ahí fue trasladado en una ambulancia que ya estaba estacionada en el lugar al Mass General Hospital de esta ciudad, donde ya recibe atenciones médicas a cargo de especialistas de distintas áreas. Ahí podemos ver las imágenes del recibimiento de David Ortiz. David Ortiz es un héroe en el plano deportivo a nivel del mundo. David Ortiz no solamente le pertenece a República Dominicana. David Ortiz es parte de la nación norteamericana y es parte de muchos corazones a nivel del mundo por su actitud afable, también por su actitud caritativa, solidario y también por descollar en la rama del deporte, especialmente por descollar en el béisbol, donde siempre ha mantenido, mantuvo una sonrisa contagiosa y también habló mucho con su bate y su disciplina en el juego. Observen ustedes cómo reciben a David Ortiz en Boston, un contingente de seguridad, lo trasladan y un conjunto de médicos reciben a David Ortiz en, en este hospital, MASH General Hospital de la ciudad de Boston. Eso es para que ustedes puedan tener una idea acabada de lo que significa David Ortiz para Boston y lo que significa David Ortiz para el mundo deportivo. El padre David Ortiz antes de la salida dijo: no nos vamos por falta de atenciones, sino nos vamos porque la familia nos llama. Parte de la familia de David Ortiz reside en esta ciudad, eh, reside en Boston. Y también eh, tiene eh, muchos arraigos allí. Inclusive la ciudad le, le, le puso nombre a una calle de Boston con el nombre del Bit Papi, como se conoce en el plano deportivo, el Beat Papi, David Ortiz. Eh, de acuerdo al parte médico, esa parte ahí donde hablaba ayer, eh, quien intervino, el médico cirujano de la clínica Abel González, decía que fue afectado el hígado, que fue afectado el, col el, el, el intestino grueso y el intestino delgado y que tuvieron que hacer algunas incisiones en esos órganos, pero que su estado es estable y que está fuera de peligro. Este avión ambulancia fue enviado por el equipo de Boston a República Dominicana y en el avión fue trasladado a Boston. Llegando ayer a eso de las 11 de la noche. Y ustedes pueden observar cómo estaba Boston esperando a David Ortiz. A pesar de la. Así mismo. ¿eh? A pesar de, la, de la situación, da orgullo que un dominicano tenga. Mira cuánta seguridad. Esa, esa Ese trato. Sí. Y que aquí lamentablemente haya un individuo o individuos que trataran de quitarle la vida. Eso no nos da tristeza por la parte dominicana. Aunque he visto en las redes sociales unos altruistas, eh, unos altruistas que definen que esta situación no define el país y que no podemos estar denigrando al país, pero yo le pregunto, ¿Cómo no comparar la seguridad en nuestro propio territorio como una especie de reproche a la autoridad que no ha logrado reducirla o por lo menos contenerla? Esto es un caso aislado. ¿Se puede decir que es un caso aislado? ¿O se puede asegurar que la industria del sicariato aquí es una realidad? Hay ¿verdad? individuos que se dedican sí, por paga. Sí hacerle daño a otro, y todo a de... otro que no le ha hecho ningún daño a ese directamente, no le ha hecho ningún tipo de, de situación a ese individuo, pero no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Tú te imaginas que David Ortiz hubiese muerto? Gracias a Dios que no murió. <risa> La industria hotelera hoy, hoy, hoy, está temblando hoy. Hoy, bueno. ¿qué hubiese pasado si hubiese muerto? Entre ah, nosotros tenemos que advertir entonces, las, las distintas, el inventario de lo que está claro. sucediendo. Es, ahora mismo la industria hotelera necesita el auxilio del Ejecutivo, necesita el auxilio del gobierno central, porque es una situación delicada. Estos casos, que son muchos los que se dan, que no se dicen, y salen a relucir cuando se trata de personalidades que tienen tanta eh, incidencia en el quehacer diario del mundo deportivo a nivel internacional y nacional, entonces los casos tienen que ser sonoros. Lamentablemente así lo son. Entonces los países que son competencia de nosotros aprovechan también la situación. Mira, Bien, vamos a darle paso uh -huh. que tenemos en, en, como material uno de los señalados de haber mandado a matar a David, colgó un video donde pide que lo desvinculen del caso y asegurar no tener que ver con, la, con el atentado. Vamos a ver declaraciones de ese sindicado como posible autor intelectual o que enviara a este desaprensivo, a cometer un hecho. Eh, respecto a algunas circulaciones que hay en mi, en, mi, en base a mi persona, en los medios, quiero hacer unas aclaraciones Mi nombre es Joel Galván, eh, el cual he visto que me están vinculando a, al caso sobre David Ortiz, el cual no tengo ninguna ningún tipo de relaciones, y, y me gustaría que me desvincule de todo, de todo este tema. Actualmente me encuentro en Estados Unidos por asuntos personales y estoy a disposición de, de, de cualquier interrogatorio o cualquier tipo hacia mi persona. Me reitero a sus órdenes y quiero dejar claro que no tengo ningún vínculo sobre este caso ni conozco a ningún tipo de persona eh, que está vinculada a ella. Bueno, ahí estuvimos escuchando las declaraciones del de, eh, supuesto sindicado de haber eh, participado. Uno de ellos, porque he visto ¿verdad? otra Uno foto con otro individuo más mayor que él. Eh, parece ser que este es el artista urbano que se, que se estaba mencionando al principio. Hay varias conjeturas, varios rumores que se han hablado, que fue por asunto de, de una mujer también que fue eh, un traficante que se sintió aludido con David, en fin, hay varias cosas. Lo que sí es importante, que hay una parte detenida, la madre dice que su hijo no fue y no se sabe el testimonio de esta parte detenida, no se ha dado a conocer porque la investigación, dice la policía, está en curso. Y el otro está prófugo, el que supuestamente disparó, está prófugo, Ese, este, esa otra persona. Y mira Francis, uh -huh. antes que tú eh, mantén la idea, la escena del crimen, tú no sabes que al otro día ya estaba lavado todo, la gente del negocio habían limpiado todo y todo orden, ordenadito. Los organismos de seguridad, los organismos investigativos... Abandonaron el área de... No, hombre, Francis. Y después al otro día fue que dijeron que iba a estar cerrado eh, a, a, hasta que se investigara, entonces pusieron la cinta. Y, pero, y también fueron, y tú lo veías poniendo la mano, ando en el video ahí, sin guantes, sin mascarilla, sin gorro, sin nada, poniendo mano donde quiera y alterando la escena del crimen como si fuera una jungla. Un asunto tan delicado. Pues precisamente a eso voy, no queriendo denigrar o establecer un criterio denigrante de mi país, jamás. Y debemos ser motivadores, pero quiero preguntarle a los expertos de la comunicación estatal cómo se motiva a la persona cuando sufre directamente un daño. Y ese daño lo está sufriendo el país. Y precisamente la falta de control de estos individuos en las calles, operando a sus anchas, hace que uno verdaderamente reprenda eso y critique la falta de autoridad que se presenta en todos los órdenes, no por el caso de David. El de David viene a engrosar esa lista, el de David viene a engrosar la lista de pesar que aquí en el país se ha registrado en los últimos años y días. Entonces la autoridad pedirle, para el bien de todos y para el esclarecimiento positivo de este caso en específico, que no vengan a matar a este individuo y decir que se resolvió porque fue un intercambio de disparos. Sí, como suelen. Porque como tiki -tiki. si hay algún sector que se conforma con eso, Quedarse con la idea de que, que está muerto es el culpable, y, yo no. Y el rumor también que se dice que es policía. Bueno, ya aparece eh, la desvinculación por parte de la institución de que el cabo que se sindicaba como el que había disparado, no es. Pero el que está prófugo. Mm, bueno, es que hay, eh, hay uno que, que se presenta hoy día como tal. Miren las condiciones que le, de trato que tiene David. En Boston, como un héroe. Claro. ¿Se dan cuenta? Así dijo Coco. Y con, una, y con una seguridad especial y un trayecto de motocicletas. Es decir, todo Boston está parado el tránsito Señores, cuando iba cruzando ese vehículo hasta el hospital. Obama, Barato Obama, le envían tuit a David Ortiz. Sí. Que te sane, papi. Sí. Que te mejores, papi. Pues es la trascendencia, ah. más que muchos políticos del mundo. Entonces, por eso decía yo ayer, David, donde esté igual que, que, que el otro eh, Salón de la Fama, el, eh, Pedro, Martínez. Pedro Martínez, donde quiera que, que ellos Juan se encuentren, Marichal. Juan Marichal, donde quiera que ellos se encuentren, esa es la sociedad, la, la principal protectora, Vladimir pero, Guerrero, pero, es el país que está donde quiera yo estén. Sí, entonces... Son embajadores, tú lo decías Son ayer. embajadores de buena voluntad que trascienden y han trascendido. Miren mire el escenario totalmente distinto al nuestro, miren el escenario. Pero solamente miren este escenario que estamos presentando en, en pantalla. Es totalmente al que se da en República Dominicana y cuando tú dices... ¿Qué muestra de, de, de, de desorientación tiene la autoridad? Que desde la noche que sucede el caso, desde la noche que sucede el caso, debieron acordonar y, y, y... darle un tiempo a, esa, a ese levantamiento para poder autorizar que los administradores del negocio pudieran organizar y claro. restablecer Así es. ¿Eh? Y el video que, que vi de eso es desastroso, Frank. Da pena. Eh, eh, con sin nada, sin nada de, de, de, de precaución, de, de, de cuidado, ante una escena que puede Como si no le interesara mucho. encontrar lo que estaban buscando. No, sinceramente. Pareciera y, eso. Y si eso es David Ortiz, ¿qué, qué hay, uno, hay Dios libre a uno del mal que a otro le sucede. ¿Eh? El pueblo ¿qué, qué común. Que el, el pueblo, pueblo... común. El, el pueblo es común una falta de respeto bueno. y de profesionalismo por eso es que llegan los casos y cómo van a una escena y le quieren y exigir a un juez que sea ponderado y sumamente estricto pero es imposible y si que el juez un juez no tiene las herramientas en las manos pero sobre todo en la, la forma que se adquiere la prueba óyeme hasta lo que tiene el código de garantías que tenemos que favorece no a la víctima favorece al, al imputado al posible imputado cuando una autoridad pierde la lógica de la escena del crimen, sí, del hecho sí. en este caso, que pudiera haber quedado el zapato del mismo atacante o... La marca, la marca de las gomas, la marca ¿Todo? del zapato, el, el asunto de la balística, la pólvora, toda la, toda la escena, toda la escena. Y la escena en el video que vi fue alterada completamente. Y los investigadores que fueron luego, fueron sin guantes, fueron sin precauciones. Así, simplemente, eh, bacanamente. No, así Entonces, no se no, puede. Así no se puede hacer. Esperamos en que Dios pase su mano transformadora y sanadora en David que ya lo, hay, ya lo inició desde la misma noche eh, el paso de su mano por los órganos y todo de David y que ya definitivamente en Boston reciba definitiva recuperación como esperamos todos eh, y que estos hechos no se repitan en República Dominicana. Así iniciamos nosotros en de mañana, deseando la salud de David y también que con esto se entienda de una vez y por todas que se necesita seguridad ciudadana. No podemos continuar así. Todos los dominicanos nos merecemos por derecho propio, por constitución, la seguridad dominicana. Permanecer con nosotros en De Mañana. Fulvio, madre de televidente, es obvio que, que el país requiere de un, una mejor eh, eh, imagen cada día más, por múltiples razones, no solo por el turismo, no solo por la inversión extranjera, sino por nosotros mismos. Mira que vivimos aquí, que queremos desarrollarnos aquí y que debe ser el norte de todo dominicano. Estudiar, esforzarse, aprender un oficio, un técnico, no necesita ser un doctor, para nada. Hoy día está dejando más dinero quien tienen oficios técnicos. Mira Francis, para muchos que hablan y han hablado cosas, comparando otros países con nosotros. No, no. La tasa de homicidio aquí en República Dominicana, con la cifra que ellos tienen. Sí, porque han dado cifras de que con mataron Con la cifra 20... que tiene el director de la policía, sí. son 14.5 por cada 100.000 habitantes. Esa es la tasa de homicidio. La de Estados Unidos es de 5.3 por cada 100.000 habitantes. Aquí es 178% más alta, con... La estadística que ponen ellos para, para justificar Entonces se justifica lo que le ha pasado a David Ortiz No, no, eso no, no se tiene, justifica no A nadie se le justifica Pero vamos a seguir Ya para... se escucha la música sí. La música de las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir de Hola qué tal Francis Bien, adiós las gracias hermano. buenos días Buenos días Francis y Fulvio Aquí estoy hermano, Ahí... desesperado, esperándote Aquí estamos, gracias a Dios Sobreviviendo en este espacio terrenal del mundo Con la fe por delante y verdad siempre eh, positivo en, en lo que el Señor nos pueda mandar Ojalá y que las cosas puedan mejorar en nuestra República Dominicana En nuestra amada República Dominicana que me duele bastante, ¿verdad?, esta campaña a nivel internacional, lo que está sucediendo con nuestro país, pero creo que todo esto tiene que cambiar, caramba, porque eh, a los dominicanos es que más nos perjudica lo que pueda ocurrir en nuestro país a nivel de descrédito totalmente. Pero bueno, caramba, vamos a las noticias inmediatamente. Fulvio, tú me dijiste lo que me tenía que decir, ¿verdad? Óyeme, Vladimir, estoy desesperado por escuchar tus noticias. Fulvio, tranquilo. No me puedo ir sin escucharla. Ahí voy entonces, Fulvio. Mira, vamos al ámbito internacional. Continúan fuertes enfrentamientos en Haití exigiendo la salida del presidente. La policía antidisturbios se enfrentó en Puerto Príncipe con manifestantes que exigían la renuncia del presidente haitiano Jovenel Moisés. Vemos las imágenes de los enfrentamientos que continúan en Haití. Miren esto, señores. Así es que son las protestas por allá, ¿eh? Donde encienden vehículos, queman neumáticos, saquean algunos establecimientos comerciales. Eso es en Haití. Y ahí vemos parte... ...de la manifestación que continúa, ¿verdad? Continuó en el día de ayer. Increíble. Miren esto, señores. ¡Wow! En el ámbito nacional, procurador asegura avanzan investigaciones sobre el caso de David Ortiz. Adelante. ...estable con el cual estamos trabajando arduamente en conjunto con la Policía Nacional... ...para poder presentarles a ustedes oportunamente... ...las informaciones del lugar. Pueden estar seguros que estamos haciendo todos los esfuerzos... ...necesarios para poder presentar a la ciudadanía... ...los resultados y las consecuencias del lugar... ...por un hecho tan lamentable. Sí podemos anticiparles como parte de la investigación... ...que hasta ahora todo arroja... ...a que no se trató de un intento de asalto... ...ni de un intento de robo. Más adelante presentaremos ya de una manera más concreta los hallazgos de la investigación. Bueno, señores, ahí están las declaraciones del Procurador General de la República. Este hecho que ha acaparado la atención a nivel internacional. A nivel internacional ya David se encuentra en Boston. Llegó, veíamos las imágenes a porto de una ambulancia, escoltado. Increíble, señores, cómo quieren a David en Boston. Este hombre es un ídolo, David Ortiz Arias. Que decir que desde allá le enviaron el avión ambulancia y cuando llegó allá ni se diga, señores. Todo un ídolo en Boston, David Ortiz. Miren, entrando en el ámbito local regional y hombres apuñaladas en sector Vista al Valle. Se trata de Ramón García, Herido de puñaladas. ¿Cómo ocurrió todo? Desde su lecho, él nos narra. Adelante. Yo llegué a un cohemano y estaba ahí. Yo ni lo vi de ni nada. Entré a comprar y diro a puñalada de un Tuve que salir corriendo. Que se haga justicia. Aquí está el herido Ramón García. Miren, señores, a propósito... De lo que ha estado sucediendo en nuestro país, del incremento de los actos violentos, el más reciente, el de el ex pelotero David Ortiz Arias, Big Papi, que era acompañado del destacado comunicador Joel López y ambos resultaron heridos. Donde se atribuye esto a un acto de sicariato hasta el momento, ¿eh? es lo que más se acerca, se descarta atraco y le cuestionamos al general Comando, jefe del Comando Regional Noreste, Horizon Olivense Minaya, sobre el incremento de los actos delictivos. ¿Y qué dice el general? Escuchemos. Nosotros como institución Policía Nacional estamos trabajando para mantener el control. Eh, pero todas las toda la sociedad completa, familia. Entes sociales, policía, todo el mundo tenemos que aportar a bajar el índice de violencia que existe. Eh, son muchas variables y se están trabajando todas. Hay muchos organismos nacionales y hasta internacionales que están trabajando en eso. Aquí está el general Horizon Olivense Minaya. Miren señores, aquí estuvo migración llevándose los haitianos indocumentados muchos haitianos fueron llevados hacia el cuartel aquí en San Francisco de Macorís ahí está el camión o la camiona como le dicen ellos ¿eh? el camión eh, repleto de haitianos indocumentados ayer cuando estábamos por allá nos vociferaban algunas cositas por ahí yo decía no entiendo nada, no entiendo me decían, bueno eh, son malas palabras, así que ahí vemos las imágenes por parte de las imágenes, ¿verdad? En el momento en que esos haitianos se encontraban en el cuartel aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar un poco del audio ambiental. Adelante. Antes, no Oye, yo me el celular mí aquí. ¿Cómo fue? Yo me el celular mí aquí. No, hay miedo que no, esto, no, Los haitianos cuando eran trasladados Según migración indocumentados Miren, el director de tránsito en San Francisco de Macorís Solicita mayor apoyo para recuperar los espacios públicos Vamos a escuchar a Daniel Canela Director del departamento de tránsito en el ayuntamiento Adelante Los operativos de recuperación de espacio público Muchas veces eh, no es iniciar a recuperarlo, hemos hecho grandes esfuerzos recuperándolos, pero el mantenimiento de que otras personas no vuelvan, no vuelvan a ocupar esos lugares es igual de importante que haberlo quitado. Por eso en varias ocasiones hemos dicho que hace falta la intervención de la Policía Nacional y de la DGC, que también tienen la responsabilidad de mantener la ciudad eh, viable y, y segura así como lo establecen las leyes de República Dominicana, tanto en la ley de tránsito como en la propia ley eh, penal. Por eso nosotros como ayuntamiento seguimos haciendo esfuerzos, pero no es suficiente con la policía municipal. Necesitamos la integración de la Policía Nacional y de la DGC para que esos espacios que ya fueron recuperados y puestos al servicio de los ciudadanos se mantengan eh, así como ellos lo quieren. Ahí está Daniel Canela. Pastor evangélico favorece la lectura de la Biblia en las escuelas. Escuchemos a Brumildo Bueno. Adelante. El proyecto de ley presentado por una de nuestras honorables diputadas, cabe señalar en ese caso honorable. Nosotros hemos tenido, una vez escribí un pensamiento, ya se ha convertido en una tesis. Que la Biblia sea el espejo donde debemos vernos cada día. Entonces, eh, hay que entender algo. No es un culto que se está, eh, que presenta la resolución, el proyecto de ley o lo, ya ley establecida, aprobada por el Congreso. Solamente se está pidiendo una lectura bíblica que puede ser antes o después del himno nacional y el o el izamiento de la bandera. Brunildo Bueno favoreciendo a este pastor evangélico ¿verdad? Lo que se está hablando de implementar la lectura de la Biblia en las escuelas. Miren familiares de los dos jóvenes que fueron abatidos por la policía en un confuso hecho aquí en San Francisco de Macorís en la noche de ayer realizaron un encendido de velas este encendido de velas ¿verdad? tramando justicia pues en el día de hoy se pretende, buscan variar la medida de coerción contra ...el policía que está acusado de disparar contra esos dos jóvenes... ...quienes fueron confundidos por dos supuestos... ...como dos supuestos atracadores aquí en San Francisco de Macorís. veamos Es una expresión, una, una manifestación de los familiares... ...de los dos jóvenes que hace un mes fueron ejecutados por la policía... ...aquí en este mismo lugar... Sabemos que se estará desarrollando el recurso de apelación a la medida de coerción de prisión preventiva que se le dio al sargento de ASA, quien ha sido el señalado como el asesino, el ejecutor de Marvin José Peña Castillo y de José Miguel García. Nosotros estamos dando el frente, estamos recibiendo el apoyo, una sociedad franco-macorizana identificada, con esta injusticia, con este abuso diciendo que la policía tiene que seguir revisándose que esto no puede ocurrir y que tiene que haber una condena ejemplarizadora contra los asesinos, los ejecutores, así de esa manera tan cruel y despiadada de estos dos jóvenes de San Francisco de Macorís. Ahí están las declaraciones de Jorge Peña, tío de uno de los jóvenes que cayó abatido. Así que repito... Le daremos seguimiento hoy a esta solicitud de variar la medida a la gente que se dice, verdad, acusado de disparar contra esos dos jóvenes. El agua número uno en preferencia, consumo de todos los nordestanos es agua Randy Light, 100% purificada con sistema Osmosis. Es tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. No es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua de randilá. Pero miren ahora, tu botellita en una fundita. Esta es la misma cantidad de una botella, que cuesta 10 pesos, pero aquí en la fundita por tan solo 5 pesitos. La número uno, agua randilá, exquisita. Qué bueno, no hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Bendiciones. Feliz resto del día. Hermanos del alma, Francis Fulvio, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Gracias, Vladimir. Bueno, gracias, Vladimir. Feliz día. Feliz para día hoy. Eh, bueno, señores, hago con signo de, de, de admiración o de magnifico la primera información que recoge la noticia hoy de nuestro espacio en De Mañana, continúan los disturbios en Haití. Eso no puede resultar sencillo nunca en un país que subsiste a pesar de todo, cuya miseria registrada, conocida por el mundo entero, una clase internacional que ha dejado a su suerte y un tanto intencionalmente dejada la suerte con República Dominicana que apenas subsistimos nosotros. Todo ese drama humano, todo ese drama humano. Este gobierno ha tenido pésimo desempeño en el tema Haití y pedimos a Dios que ellos puedan resolver su situación allá desde el 90 hemos tenido el desastre pasamos de dictaduras que se saben que han existido en Haití en tiempos donde ya la dictadura habían perecido pero esto no debe llamar poderosamente la atención porque tampoco se le puede limitar a un pueblo cuando pasa hambre, cuando pasa todo tipo de situación y tienen que vivir, el ser humano no se puede someter mira, mira la situación. A, a concluir su vida. ¿Y si esa turba decide salir por frontera. Sí, mira, con lo que nosotros duramos un año aquí de presupuesto, ellos duran siete, siete años. Salud. Gracias, con el mismo presupuesto, con lo que nosotros duramos un año. Para que ustedes y tienen más población que nosotros. Sí, y se reproduce. Pero están ellos eso, sustituyéndonos a nosotros eso poco es, a poco. Eso es lo grave del asunto. Somos tan torpes en República Dominicana. Y somos tan irresponsables los políticos de República Dominicana. Que en vez de ponerle freno y cascabel al, eh, como al gato. Aquí se procuró, por encima de la ley de la Constitución, un tal eh, plan de regularización, que no es más que era el registro, y me para darle nacionalidad a un millón de haitianos, ellos están sin un papelito, sin un papelito. Sí. Entonces, aquí, Dios quiera que no paguemos las consecuencias, cuando no tenemos el control real, y... No hemos podido sujetar a la clase internacional que se comprometió a ayudar porque todo se lo ha dejado a la República Dominicana. No, hay mucha corrupción que hubo también allí. Mira, ellos están pidiendo que Juvenel Moise salga del poder. Y hay una propuesta, y es el que era ministro del Banco Central de Haití, pase a primer ministro. Y una señora que era de de, de la cámara pase a, a a presidir la presidencia de Haití. Luego le voy a dar los nombres. Tenemos una. Eso es lo llamada. que ellos están proponiendo. Julio, Buenos pues, días. Si permitir. Va, vamos Bueno, a permitir. yo veo esta situación, Jodona, porque aquí no debió de desregularse este tanto haitiano, porque bueno. que haitiano es haitiano y que dominicano es dominicano. El dominicano pequeño, Así ¿no? lo dice la Constitución de ellos. Así. Todo el mundo tiene derecho a la vida y claro. a sostenerse, pero demasiado irremediable lo que está pasando es que el gobierno no debió de hacer eso, porque es que esto nunca se va a terminar. usted ve que regularizan X cantidad de gente y cuando viene a ver aparece otra cantidad más grande, entonces que no está regularizado, se siente con derecho porque ya le dieron derecho a una parte. Correcto. Entonces, así no se va a poder, porque es que nosotros somos dos islas, aunque la quieran unir, somos dos, y es que no podemos permitir eso. Entonces, todo está jodón con esa situación que está pasando en Haití. Quiera Dios que aquí no se haya una guerra, una tercera guerra mundial. Esperamos que esperamos que no. Que Dios nos coja confesado, porque mire, no mm. es fácil. El gobierno sí. es ponerse los pantalones en eso, y es que aquí donde hay dinero y donde hay beneficio, aquí no importan las consecuencias, y eso mm. es lo que pasa. Así, Así sí. es. Muchas buen gracias, día, gracias muchas por gracias. su opinión. Por otra parte, Francia, el procurador dice que avanza las investigaciones sobre el caso de, Luis, de, ya David, tú lo dijiste. de David Ortiz. Yo, yo, yo voy a dar un voto de confianza esta vez. Porque el señor Cámara, el señor Cámara eh, siempre dice que están haciendo los mayores esfuerzos y nunca se ven los resultados. Yo espero que se puedan ver los resultados, a pesar de que la escena del crimen fue profanada. Yo espero que se puedan ver los resultados. Fue limpiada por los propietarios, después fue que yo, llegó la orden de que se iba a mantener cerrado, entonces después fue que fue acordonada y los agentes que fueron ahí el video que anda rondando, fueron sin guantes, sin protección en los pies, sin protección en, en las narices, en la boca, y estaban poniendo manos donde quiera y pateando cosas. Lamentable, lamentable que actuemos con tanta falta de profesionalidad y de delicadeza ante los actos de violencia donde se amerita una investigación rigurosa, cuidadosa, para que los expedientes puedan ser bien sustentados, para que los jueces puedan eh, tener decisiones acertadas. Esperamos, procurador, esperamos resultados. Bien, en la en la noticia vimos el encendido de velas y las declaraciones del tío de uno de los jóvenes asesinados a manos de la policía jorge peña y es que debemos de mantener ese botón de pánico y de y de alerta sobre todo y que las cosas se lleven a, a feliz términos, porque la familia requiere y la sociedad siempre va a requerir una explicación ¿Qué llevó a este individuo a entender que esto era lo que le perseguía? O aprovecharse. Esto lo digo a título, lo analizo a título personal. O aprovecharse si tenía alguna rensiña contra uno de ellos o contra los dos. Y aprovechó el momentum y lo ejecuta. Lo que arroje, tiene que venir acompañado de una explicación sensata y, y, y real de por qué sucedieron estos hechos. Para que la sociedad y todos nosotros tengamos una explicación y poder reducir un poco nuestros temores sin que eso justifique el mismo hecho. Sí, y... Por otro lado, aquí en Vista del Valle, hirieron eh, con, una, con una arma blanca, apuñalada, a un señor en Vista del Valle. Eh, las declaraciones de él, de Ramón García, eh, herido de una apuñalada, él sabe quién fue que lo hizo. Lo tiene bien identificado. Y en estos casos, que son manifestaciones de la violencia que se vive en las calles, de San Francisco de Macorís. La policía debe escuchar muy bien ese testimonio y por la identificación que él da y la descripción que él da, que da nombre y todo y dónde vive, se puede buscar, se puede dar persecución y apresarlo. Y darle protección ahí y mientras da, esté y ahí. Y darle protección mientras esté ahí porque... Okay, hay... ¿Cuántas veces no han entrado a quererlo rematar? Sí, sí, sí, sí. sí. Van, van de una manera u otra, se le ingenian y le pueden dar muerte entonces en la cama. Aunque él no tenga un nombre sonoro, pero hay que protegerlo, es un ciudadano dominicano. En, vimos a, a Brunildo, aprovechamos a saludarlo, quien como pastor apoya y favorece la lectura de la Biblia en las escuelas. Que yo digo que el Estado, como una respuesta, entendiendo que, que por lo que había hecho en la resolución 33 del, del ministerio, ponía en condiciones de igualdad o choque, y decía, bueno, para, para mí, yo entiendo que fue lo que pensaron ellos, como esto ha traído tanto revuelo, pero mira, le vamos a aprobar a unanimidad que se lea la Biblia en las escuelas. No, lo que nos tiene que llamar poderosamente la atención es que la crianza basada en valores cristianos, no importa la religión que usted profese, arroja un balance de mejores resultados con individuos mejor dotados más estables, más felices. El día a día nos va arrancando a nosotros la oportunidad de enfocarnos en esos valores y tendemos a, a terminar en el menudaje, en el menudeo, y lo que no da satisfacción, por el contrario, nos da tristeza. Pues igual que Brunildo, nosotros vemos bien que se rescate no solamente la lectura de un pasaje bíblico al iniciar y al terminar y durante y que se nos permita criar a nuestros hijos acorde a los valores y principios con que fuimos criados porque tienen una ventaja quienes van a tener la oportunidad de implementar la, la, esa idea de, de género, de desmitificar los géneros. porque Mientras nosotros trabajamos, nuestros hijos que todavía están en la parte incierne y no de definición de conciencia, están con ellos. Están con ellos seis, siete horas, hasta ocho, en tandas extendidas. Ellos tienen frente a nosotros como Padre mayor oportunidad de adoctrinar, no de reforzar lo que reciben en la casa y de llevarle nuevos conocimientos de lo que son las áreas del saber. No, van a confundirnos y van a crear una distorsión que el niño va a llegar a la casa y va a empezar la discusión por esos valores que tienen los padres y por esos valores que hoy le están inculcando en las escuelas. Y tienden a creerle más al maestro que a sus padres. Y mira, lo que Eso yo, es peligroso. Lo que yo me pregunto, Francis, ¿cómo las cosas buenas que se quieren implementar cuestan tanto trabajo para implementarlas? ¿Y cómo las cosas buenas que estaban implementándose tan fácilmente la destruyen? se sacan? Se sacan. Moral y cívica. Se sacan. No, eso no se enseña. ¿Qué es eso? Eso es pariguayeza, eso es cosa de los tiempos antiguos. Yo todavía conservo eso mi no, libro de moral y cívica. Eso no se enseña. Un manual. Pero Francis. Donde se me Y de, de, después, ahora que me doy cuenta, que tengo conciencia, el contenido <risa> que, ese, que ese librito tan <risa> chiquito. Es decir, como un cuadernillo de sí, trabajo. Sí, y una rayita azul tenía. El contenido general que tiene de lo que es un ciudadano pero, y de lo que es el Estado frente al ciudadano y del ciudad y del Estado frente a pero Francis, y del ciudadano al Estado. Otra cosa. ¿Tú quieres algo que relacione más a los niños que el deporte entre uno y otro? Sí. Y eso brilla por su ausencia en las escuelas. No puede ser. Eh, apenas tal vez tuve una bola el viernes brincando un día el viernes eso eso eso eso, eso, eso es lo que de lástima Que cosa tan importante tan necesaria tan fácilmente se sacaron de la escuela Mira. y aquellas que que son cuestionadas tan fácilmente se entran ¿Qué, qué? Y, y lo ponemos de prioridad nacional señores de prioridad nacional por otra parte, Francis, Sí. el general dice que sectores sociales deben aportar a la reducción de la delincuencia. ¿Hay una llamada? Vamos a escuchar. Buenos Vamos días. a darle paso. Buenos días. Buenos días. Buen día. Bueno, para eso. Vamos a ver. Es, es importante que lo intente, es importante para nosotros compartirla. Eh, el general... Dice Orinson Olivense que los sectores sociales deben aportar a la reducción de la delincuencia. Es verdad, General. Pero para eso también nosotros tenemos los organismos de seguridad del Estado. Para eso también se paga impuestos para darle seguridad al pueblo dominicano, seguridad social, seguridad de tránsito. Seguridad ciudadana. Entonces, los sectores sociales han aportado mucho. Cada rato aportan una vida. Cada rato aportan una vida. Que se lo quitan los delincuentes. Y han aportado muchísimo poniendo hierro en las casas. Y cámaras. Y alarmas. Y pagando seguridad privada. Muchísimo han aportado. Mira, recuérdate que... Ah, está la llamada. Buenos días. Buen día. Buenos días, todos, ¿Cómo están ustedes? Bien, Buen día, gracias. buen día. Ulver, Doctor, buenos días. Bien. Buenos días. Fíjate, el Fíjate, ese es un tema que hay que. Se va a extender, yo no sé, porque yo creo que los problemas que tiene educación, que tiene este país, venir con esa situación ahora, hmm. yo creo que estamos desviando la atención hacia otro sitio, Porque. Por lo menos vamos a esperar que el niño cumpla los 18 años para que diga lo que quiere ser. Aquí no hay que decirle a nadie de qué género. El niño nace con género, hembra y varón. Hembra y varón, nace el niño, más de ahí no hay. entonces ¿Por qué nosotros, nosotros quieren decir los padres de familia, que los homosexuales o personas que no tienen capacidad para adoctrinar a nuestros hijos en cuanto a una orientación sexual? Nosotros el país tenga que incluirse en eso. Y con toda su, con toda su malformación. ¿Qué permiso vas a tener en este país? Mira, el único país, yo siempre lo he dicho, donde tú vas, por ejemplo, aquí a sacar un permiso para cortar cinco palmas y con el mismo permiso tú cortas 500. Así mismo pasa aquí con eso. Es una situación. Es aquí quiere decir una cosa que no es para luego comenzar, después de que se apruebe eso, entonces comenzar con lo que en sí ellos buscan, porque hay muchos organismos internacionales, ya que no queda un país sano, la familia se está destruyendo y los padres de familia no nos estamos dando cuenta, ¿qué es lo que quieren hacer con nuestros hijos? Ya quieren que el varoncito que tenga lo que tiene la hembra y que la hembra tenga lo que tiene el varoncito, ¿cuál es el problema? ¿por qué hay que tratar de variar el proyecto de Dios? ¿por qué hay que tratar de hacer cosas diferentes? para que cagamos en una de Los principales discriminadores son ellos. Donde sacamos a Dios de la familia, hay problemas. Hay problemas. Muchísimas gracias. Gracias a, a usted, usted gracias, por el aporte. Doctor. Muchas gracias. ¿Sabe que hay en el fondo un resentimiento en estas personas? Y esos resentimientos no les hacen ver más allá y no se han adaptado al orden social que los ven hacer y quieren crear una sociedad al estilo de cada uno. Y eso es imposible, eso es imposible. Estas fórmulas inventadas están siendo desmontadas y se están movilizando a países como el nuestro que no tienen su propia identidad. Parece ser que nosotros no adquirimos aún. Nuestra propia identidad, donde no sabemos qué queremos y donde un plan de revolución educativa todavía está aceptando, permitiendo y asumiendo nuevos métodos. Cuando no arrancamos con el primero, cuando aún no concluimos con los primeros, ni siquiera se nos ha dicho que fracasó el sistema educativo, porque si es eso, y estamos utilizando otra herramienta, lo veo más viable. Bueno. Pero ni siquiera hemos concluido, ni hemos visto que de los 138 hemos pasado ni siquiera al 5 o al 6. ¿Tú te acuerdas del programa de lectura que se impuso para leer? Sí. 260 millones de pesos utilizados y no se sabe dónde está el programa de lectura. Deben estar leyéndolo en, en ¿Eh? Francachela y, el y el cuenta ministro, de banco. El ministro pasado ni esta voz que es mía y, con, y la Cámara de Cuentas tampoco. No, no tenía dinero la Cámara de Cuentas. Bueno. Bien, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Vamos a seguir saludando a los amables televidentes que sintonizan y que están cada mañana de 7 a 9 de la mañana, este es su programa de mañana, en el canal 10 de Telenor. El que termina 95.34 nos dice, muy buenos días, no me gusta ver noticias, pero su canal es la excepción, me encanta porque tienen una libertad de expresión, a la que, el agua, la que se quejó del agua, le llegó por una hora, que le da gracias a Dios, porque donde yo vivo llega a 15 minutos, aún se... <ríe> sea tres veces a la semana, sería un placer aquí no tenemos, ni lo tuvimos, ni, to, ni tenemos agua, dice ella, pues vamos a pedirle que INAPA, hoy estaré visitando a INAPA personalmente, ya hablaré con la encargada comercial. El que termina 12.50, hola a todos, bendiciones por su programa, y el que pasó con la eh, percepción de Danilo y David Ortiz, bueno, la percepción de Danilo y David Octí, Danilo está un poco temeroso Porque ya le pasó a su propia familia al, al entorno de los padres de la primera dama A la esposa, a los suegros de este Y que gracias a Dios ayer vi un video Que colgó la familia del militar Herido de ocho disparos Donde él con una mano un tanto eh, Enyesada Hacía muestra de, de saludo y qué bueno. El que termina 2056, he estado, estado llamando y no, puede, y no me pasan la llamada. Bueno, pues inténtenlo. El máster está presto a recibir esa llamada. Esperamos su llamada del 2056 para que nos, para que interactúe con nosotros. Ya sabe, lo estamos esperando. Y Belice Pantaleón nos manda un video que dice, muy, mi gente, ahí está. Con oración a Dios Ya lo veremos Completamente más adelante Saludos Y la de las Guaranas La gente de las Guaranas señores Hoy ha estado sí. bien activo qué bueno como siempre Buenos días bendiciones Con así como cae agua del cielo Caerá sobre ti Sobre tu casa Sobre tu familia Lluvia de bendiciones En el nombre de Jesús Amén Gracias para usted a, a, a. Siempre saludar a la gente de Tenares Siempre sí, está con nosotros a Salcedo, a doña Leonor, a doña Modesta, salud. Que grande. precisamente dentro del tema municipal de Salcedo y las acciones llevadas a cabo por Mercedes Ortiz Mecho respecto a su resistencia a que se desenvuelva allí en Salcedo un movimiento que procura... Eh, apoyar a, a Ramfi Ranfi Trujillo al verlo todo nos han dado la razón mucha gente se ha expresado me ha dicho en la calle su desacuerdo pero esperamos que organicen bien y rescaten bien la memoria histórica del pueblo dominicano para que no se repita los hechos que vivimos en aquel 30, del 31 al, al 61 y lo que ellos mismos cometieron porque no se puede combatir con tiranía mira Fulvio, amable televidente, tú tocaste algo y creo que es importante y que fue noticia en el día de ayer los medios nacionales trajo consigo el enfrentamiento de los dos que no se quieren ir que no se resisten a entregar el poder y tienen a Danilo vuelto loco. Me refiero a Gonzalo Castillo en un extremo, con José Ramón Peralta. Y del otro extremo, como aporte consciente y muy ponderado del ministro de Hacienda y del ministro de Energía y Minas. Enfrentado cuatro ministros del gabinete presidencial del actual gobierno. Pero quiero recordarle que no sé qué blindaje tiene Antonio Isa Conde, quien es el actual ministro de Energía y Minas. Tengo entendido que este es el soldado de guerra y la vista y, y, y el del frente de, Mon, de, de Gustavo Montalvo. Lo mismo pasa con la encargada de compra y contrataciones, Yanilda. Montalvo que lo mande a callar entonces, que no, no lo mande a callar, Gonzalo. Porque Martín. precisamente le está mandando un mensaje, recuérdese que Montalvo fue el primero que aseguró un hombre de poco hablar en los medios. Es como el poder tras del trono. Y él aseguraba que Danilo gobernaría hasta el, hasta el 20 y no más. Como una especie de. Quienes han seguido con esto es Gonzalo y José Ramón, que también dirige al otro grupo de propuestos presidenciales y Reinaldo, que se ha dejado arrastrar a esa parte porque en ocasiones da muestra de sensatez, pero en otras ocasiones se inscribe en el mismo trayecto. Yo no mencioné a Reinaldo en el asunto de las ofertas porque no tenga, ¿Verdad? La, brincando chalco. Pues miren, a todo esto, y en el fondo, lo que está pasando en San Francisco de Macorís, con un movimiento interno en el PLD, que, encabezado por el ingeniero Chemene García, que es un ferviente analista y, y, y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, no de ahora, de la época de Bosch, y yo quiero recordar lo que dijo Antonio Isaconde, por lo que yo hoy digo que él es más coherente que Gonzalo y que el otro. Yo quiero que me enfoquen aquí, para que vean de qué me refiero. El libro de Antonio Isaconde, que lo puso, famoso, a, circular, que lo puso a circular justo al menos dos meses de él ocupar la posición. Memoria de un, eh, de un desmemoriado. Pero Antonio Isaconde establece que reelección fue mercantilista y una operación de compra y venta de votos. No lo digo yo, lo dice Antonio, pero a él no le pasó nada cuando lo dijo. Y al lado de él estaba Montalvo, en esa ocasión. Pero miren lo que quiero es leerle. Ese acuerdo me entristeció. No es lo que la democracia requiere, pues sencillamente resulta mercantilista una operación de compra y venta de votos con tratamiento del proceso que es definido, defendido. Espérate, se me cruzó lo. ¡Ay Dios! Bueno, en ese proceso, Antonio Isaconde fue estricto. No puedo estar de acuerdo con eso, dice Antonio. Sencillamente fue mencantilista una operación de venta de votos contaminante del proceso que he definido. Pero aquí arriba dice, aquí debajo dice, hubiese preferido que los diputados y senadores captaran el mensaje del pueblo e impulsaran la reforma constitucional teniendo en cuenta la voluntad popular que era la voluntad popular, el referendo a lo que no se quisieron someter. Por eso yo digo y sostengo que la reforma del 15 es violatoria de su propia norma. Porque la aplicaron de forma violenta. Y es lo que pretenden hacer ahora. Y en la época que lo hizo, fue justo pasado el momento que Danilo Medina ocupaba el segundo mandato, apenas dos meses y le dijo mercantilista, absurdo y por demás. Usted saque sus conclusiones su conclusión, <risa> y lo que me refiero de aquí, los dirigentes franco-macorizanos han expresado en un documento muy bien estructurado que las bases aspiran que se vuelvan a los métodos de trabajo para definir verdaderamente ¿Qué conviene a ese partido? Que hoy día, lo hago en el comentario, porque nos está causando al país entero, como si todos estuviéramos metidos en la misma canata, todos estos trastornos y no están entendiendo que es una agitación innecesaria para el bien de la democracia. Ese es mi mensaje. Muchas y gracias. mañana yo traigo el documento. Muchas gracias, Francis. Ese documento yo nada más le digo, sueña, Pilarín. Le están pasando sueña. por encima. Sí, como siempre, de mañana educando a la gente. También en la parte agropecuaria, con el ingeniero Jornel Silvera, la cápsula agropecuaria para orientarnos a todos nosotros. Bienvenidos a una nueva edición de Buenas Prácticas Agrícolas. Hoy mostraremos los beneficios de la rotación de potreros, cómo esta actividad genera bienestar para los animales y sostenibilidad para los productores. Evaporación, transpiración, descanso y reposo en los potreros. En esta edición le presentamos rotación de potreros, en esta edición semanal por Telenor, con un importante tema para el desarrollo en productividad, en pro para el manejo hacia el animal, en manejo para la naturaleza y en bienestar para el pro y rentabilidad de las unidades y manejo agropecuario. <música> La mejor forma de manejar los potreros es haciendo un pastoreo rotacional, es decir, teniendo varios potreros y cambiando los animales de lugar. El sistema de rotación de los potreros permite periodos de ocupación cortos en el área de pastoreo, con lo que podemos evitar el sobrepastoreo y la compactación del suelo. Periodos de recuperación óptimos para lograr un equilibrio entre la producción de biomasa y calidad de la pastura. Control de malezas tanto en los animales salen del potrero pastoreado, control de plagas y enfermedades rompiendo el ciclo de las mismas. Para el diseño de la rotación de un potrero se requiere tipo de forrajes presentes en el potrero, fuentes y suministro de agua, suplementación mineral, disponibilidad de sombra, manejo de potrero y rotación de los animales. Desde el punto de vista de manejo de forrajeras es necesario tener en cuenta la humedad, sequía, fertilización, fotoperiodo y el estado de la planta al momento del pastoreo, entre estos el subpastoreo y sobrepastoreo. Rotación de potrero, un manejo eficiente dentro de lo que es la, una unidad de producción pecuaria, donde se busca dividir todo un enfoque, todo un área donde se tiene el crecimiento, la alimentación y la cría de todo el ganado, Siempre lo re, más recomendable, lo que se lleva a cabo es dividir los potreros de acuerdo a la unidad de producción, a las cantidades de animales y al tipo de pasto que se presenta y a diferentes características con que cuenta la unidad de producción, es dividirlo y en base a ello llevar un manejo en cada uno de estos sectores divididos, ir manejándolo y creciendo en este desarrollo con un manejo de preparación del suelo aumento de la genética de lo que son las plántulas y pasturas y poder darle un crecimiento con un descanso que no sea un pastoreo eh, en esta zona, sino que dejarla que crezca hacia una altura de biomasa para que luego el animal la vaya aprovechando. En estas divisiones se van llevando en cada uno por sector lo más normal que se pueda dividir en cuatro sectores y aumentando ese crecimiento un 25% y así vamos a cada uno llevando luego un 50% a un 75% para llevarlo en sí hacia un manejo de 100% de productividad, donde le damos al animal una mayor alimentación, un manejo y conservación del suelo, donde se disminuye la presión de la compactación por el pisoteo animal en cada uno de estos sectores y llevando un bienestar hacia la productividad y hacia la eficiencia de ganancia de peso hacia los animales y en un manejo eficiente, en estos sectores la división un punto de lo que nos ayuda hacia la división, lo más normal es de hacer, realizarlo con alambres, sean alambres de púa, que son manejos convencionales o un manejo tecnológico hacia zonas que son eh, las cercas perimetrales eléctricas, con generadores eléctricos, alambres lisos y se lleva una mayor eficiencia de lo que es la subdivisión animal dentro de lo que es una área de producción. En esta división se puede desarrollar con alambre de púas, unos troncales separados a una distancia y ciertos alambres pelos que se colocan en cada uno de ellos. Otra opción, se pueden colocar con estantillos de mayor separación, pero se requiere de una generación eléctrica para poder separar. Es muy eficiente, en ambos casos se logra una distribución por potrero y subpotrero en esta división y es de alta eficiencia. En el desarrollo, ya teniendo los divididos y en la rotación de cada uno de ellos, nos queda darle un manejo de cada uno de estos subsectores y se lleva, luego que se van rotando hacia un descanso, tenemos que dejarle el pastoreo por un cierto tiempo, luego un descanso dentro del pastoreo y en ese descanso, tres manejos muy importantes, lo que sería toda la rotación con una rotativa o una cortadora de pastos para controlar la altura de todo este pastos. Luego se lleva, al cabo de unos días, dependiendo al crecimiento de la biomasa del pasto, una aplicación para el control de cierta marea dentro de estos pastos con aplicaciones herbicidas y luego de estas aplicaciones se lleva una fertilización sea con enmiendas orgánicas o una fertilización química de acuerdo a las disponibilidades que tengamos. O Entonces, sea, Con estos tres manejos ya logramos un uso eficiente y de conservación tanto para el suelo como para el uso animal. Le presentamos la rotación de potreros, donde nos permite un uso eficiente del espacio y un crecimiento granulado de 25 en 25% hacia la producción de biomasa. Buenas prácticas agrícolas. Se presentó esta semana en una edición de eficiencia y rentabilidad. Los invitamos a compartir, a comentar por redes sociales, arroba Silvera Agro. Nos vemos en la próxima edición. De bueno, ahí está Jonel Silvera, con, siempre con sus informaciones y, agropecuarias. Y, y una nota al margen. El equipo de Boston en el juego de ayer, todo el mundo se detuvo y los peloteros de pie, orando ¿Sí? por la salud de y para que ustedes vean ¿eh? lo que significa Dabiorti. No quiero irme sin antes mencionar, hacer mención de lo que nos envía el amigo José Antonio, que nos dice y nos presenta una imagen en el WhatsApp, quiero que la, que la coloquemos. Esa es la calle Espallat, entre la calle La Cruz y La Sánchez. Ya los vehículos chocan con los ramos. Está bien, Esta vegetación ahí está bien tupida. Pero no se lo estoy mandando a decir al alcalde para que vaya y la, la arranque, sino para que le hagan poda. Fulvio, es para que la conservemos, pero sí que le hagan la poda necesaria. No que la arranquen, eh. y la comunidad no debe permitirlo que no hay forma de sustituir ese, ese álbum por otro ¿entiendes? así concluimos este día en de mañana nuestro agradecimiento de parte mía de Francis Rodríguez por la atención brindada como siempre de 7 a 9 de la mañana su programa de mañana por el canal 10 de Telenor y de su servidor Fulvio Ureña feliz resto de día y nos vemos mañana en la cita con de mañana y nada